hola qué tal bienvenidos este vídeo me lo vas a agradecer muchísimo porque te voy a dar una guía de ayuda para padres en redes sociales Seguro que el término brecha digital te resulta familiar y si no te voy a dejar por aquí un vídeo donde hablamos sobre el tema. Resulta que no tenemos exactamente la misma experiencia ni los mismos conocimientos que tienen nuestros hijos sobre internet y los medios sociales, las pantallas, etcétera, Y eso nos puede hacer sentir cierta inseguridad. ¿Y cómo solucionar este problema? En primer lugar, conociendo ese ecosistema digital donde nuestros hijos pasan gran cantidad de su tiempo. Para eso tenéis las guías que aparecen en la misma red social, tenéis a a vuestra disposición en captain.com la educación digital familiar y además algo muy muy importante y que tenemos muy a mano que es esa conversación directa con nuestros hijos y a continuación vamos a repasar las principales redes sociales facebook youtube e instagram para que ayudemos a nuestros hijos a hacer un mejor uso de estas en primer lugar facebook la edad mínima legal para utilizar facebook es de 13 años en esta red social nuestros hijos comparten vídeos e imágenes sesiones en directo y además pueden leer y hacer sus propios comentarios al contenido que el resto de usuarios publica y facebook en sí nos proporciona ciertas herramientas ciertas funciones para hacer un uso más seguro de esta red social en primer lugar la opción de bloquear a ciertos contactos en las redes sociales como hemos hablado en otras ocasiones uno de los grandes peligros son los contactos peligrosos y para evitarlo pueden bloquear contactos dejar de seguir a las cuentas que ellos quieran en cualquier momento eliminar amigos que ya hayan hecho anteriormente para evitar este tipo de contactos peligrosos los que hemos hablado y respecto al contenido pueden seleccionar si sus publicaciones van a ser públicas o privadas y además pueden denunciar aquel contenido que consideren inadecuado, esto es muy importante que se lo inculquemos a nuestros hijos, el hecho de que en una red social ellos no son meros espectadores, no solo están ahí para consumir contenido, sino que el hecho de que ese ecosistema digital sea cada vez más seguro y más positivo está principalmente en sus manos en segundo lugar hablemos de youtube cuya edad mínima de uso legal es también de 13 años y que se ha convertido recientemente en el segundo buscador más importante y probablemente en el nido donde se encuentran la mayor parte de gurús y ejemplos que nuestros hijos están siguiendo a día de hoy por eso te aconsejo que sea un medio en el que te puedas encontrar medianamente cómodo. Para eso puedes ver los vídeos con tus hijos, eso sería fantástico. De no ser posible, bueno, pues entérate qué intereses tienen y procura seguir esos vídeos y esos perfiles eh, por tu cuenta para tener una idea de qué tipo de contenido consumen. Examina también los comentarios porque hay todo un mundo en los comentarios de YouTube como hemos hablado en otros vídeos, pueden ser fuente de contenido peligroso para nuestros hijos, por aquí os dejo el link por si os interesa. Aconsejale a tu hijo que se suscriba a los canales que sigue para que de esta manera no vaya haciendo búsquedas en YouTube y termine en contenido que no es adecuado para él. Y además puedes activar el modo restrictivo para que el mismo YouTube filtre el contenido que muestra tu hijo. Y por último, Instagram. La edad mínima también para utilizar Instagram es de 13 años. En un principio era una galería de imágenes, pero a día de hoy se comparte muchísimo contenido de vídeo, sobre todo en modo de directos y las famosas stories. Y respecto a Instagram es importante administrar tres conceptos. La privacidad las interacciones y el tiempo que tu hijo pasa en esta red social. Y a continuación, si quieres profundizar en el uso que tus hijos hacen de las redes sociales, te dejo por aquí un vídeo donde te voy a dar 10 preguntas claves para conocer el perfil digital de tu hijo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.